Garrido. Eh, permítame tener alguna discrepancia con usted. Eh, las recientes sentencias judiciales que han impuesto penas de muerte a, eh, de, de cárcel a, a tuiteros o el secuestro del libro Fariña o la retirada de, de obras de arte de, de Arco, ¿le parece que son ejemplos de que España goza de una buena salud democrática? Permítame ponerlo en duda. Permítame ponerlo en duda, al igual que lo han hecho otras organizaciones. Citaría Amnistía Internacional y el último de los informes que ha sacado sobre derechos humanos. Le recomiendo su lectura. Por otro lado, han sido múltiples los medios de comunicación extranjeros que han puesto en duda eso que usted asegura. Y aquí, como ejemplo, eh, Le Figaro: la libertad de expresión prisionera en España. El... New York Times dice, ya sea por ley o por intimidación, en España los peligros para la libertad de expresión crecen silenciosamente. Eh... En los últimos tiempos ustedes eh, han dado muchos titulares a las prensas, eh, a la prensa de, de otros países, a, a los medios de comunicación extranjeros y siempre ha sido, creo, para dejar mal a España. Bien, en todo caso, eh, la cuestión es una cuestión que es realmente importante. Nos encontramos en un momento que podemos denominar de involución democrática, involución que han provocado ustedes. Han hecho que, a través de la aprobación de determinados tipos penales y sanciones administrativas, a través de estos tipos, castigan eh, de manera escasamente garantista, con contornos muy difusos y de manera desproporcionada la protesta, el desacuerdo, la crítica ácida, diría, diría que casi todo, hasta la estupidez. bien Esta indeterminación jurídica, esta vaguedad conceptual, eh, se aprecia en tipos penales como el que castiga las injurias a los poderes del Estado o las que se refieren a la apología del y esto tiene un resultado. El resultado de su pésima legislación es que ahora hay cinco veces más condenas por el antecedimiento del terrorismo que cuando ETA asesinaba. Y esto solo es un gran despropósito. Pero este populismo punitivo eh, responde, no responde a la criminalidad ni a la inseguridad, sino responde a la idea que tienen ustedes de acallar la movilización social y el activismo, ya sea en las calles o ya sea en las redes. Eh, por último, eh, un Gobierno que cree que es prioritario perseguir a tuiteros, a raperos o activistas detrayendo recursos y esfuerzos para la persecución de aquellos que sí hacen daño a la sociedad, como son los corruptos, como son los que saquean lo público, los evasores fiscales, los maltratadores y los asesinos de mujeres no merecen gobernar. La criminalización de las libertades que ustedes terminando, hacen... señoría. Sí, termino un momento. Lo hacen simplemente con el objetivo de que determinadas noticias e informaciones no lleguen a la gente. Así que acabo leyendo un pequeño párrafo de Fariña que seguro que reconoce. Termine, señoría. Sí. De sobra, conocido en Galicia, la fama de Marcial cruzó rauda la meseta en el marzo de 1213. Unas fotos en su yate, publicadas en el diario El País, en las que estaba acompañado del actual presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó. Devolvían Termine, a la vida señoría. al fantasma de la narcopolítica gallega. La sacudida fue tremenda. El muchas gracias, senadora del... Garrido. Ha terminado su tiempo. muchas gracias señor